buenas soy Delta Ray y bienvenidos a mi canal bueno esta semana es una semana no fuerte pero que sí que trae unas noticias importantes ha, ha habido esta semana un indie showcase donde se han anunciado varios juegos muy interesantes y que tienen una pinta muy buena también hay rumores acerca de posibles personajes para Smash premios y muchas más cosas. Quedaos para comprobar todas. Estas son las noticias de la semana. Zelda Breath of the Wild mejor juego del año en los GDC Awards 2018. Esta semana empezamos con una noticia fuerte. La última entrega de la serie de The Legend of Zelda sigue siendo un éxito. Hace ya un año de su salida al mercado y ha conseguido el premio al Mejor Juego del Año por los DICE Awards y la semana pasada se informaba de su nominación a la misma categoría en los BAFTA. Ahora ha conseguido este título en los GDC Awards. Además ha ganado el premio a Mejor Audio, a Mejor Diseño y ha sido nominado a Mejor Arte Visual, Mejor Tecnología y al Premio a la Innovación. Super Mario Odyssey por su parte ha sido nominado a Mejor Diseño y Mejor Juego del Año. Más detalles sobre los personajes y las mecánicas de Octopath Traveler. En el pasado Nintendo Direct se revelaron dos personajes nuevos, Tresa y Alfin. Esta semana hemos descubierto detalles de sus profesiones, mercader y boticario respectivamente. Tresa podrá comprarle objetos a los NPCs del juego, consiguiendo así algunos que no se pueden encontrar de ninguna otra forma. En combate puede usar su dinero para contratar a sicarios y rellenar las barras de vida y magia de sus compañeros. Al fin puede conseguir valiosa información de las personas en los pueblos. En combate su habilidad sirve para restaurar vida, curar problemas de estado y revivir a sus aliados. Se sabe también que al derrotar a los enemigos, estos nos darán puntos de trabajo, con lo que se irán ganando habilidades dependiendo del trabajo. ARK Survival Evolved llegará a Switch. Studio willcar desarrolladora detrás de ARK Survival Evolved, ha confirmado en la Game Developer Conference que este título de supervivencia llegará a la consola híbrida de Nintendo. Será a lo largo del otoño y usará el motor Unreal Engine 4. El E3 de Nintendo contará con torneos. El E3 2018 está ya cerca y es que se celebrará del 12 al 14 de junio. Nintendo va dando detalles poco a poco. Ahora se sabe que se llevará a cabo dos torneos. Uno de Splatoon 2, el Splatoon 2 World Championship. De carácter mundial, adquirirán los campeones de Estados Unidos y Canadá, Japón, Europa, en el que compiten equipos españoles y Australia. Y otro de Super Smash Bros. para Switch, Super Smash Bros. Invitational, que servirá para dar a conocer el juego y tener una primera toma de contacto. Sonic Mania Plus estará disponible como DLC. Para todo aquel que tuviera la versión original de Sonic Mania, la versión Plus podrá ser adquirida como DLC de pago. Sin embargo, tanto el precio como la fecha de salida son desconocidos. Os recuerdo que esta versión incluye dos nuevos personajes, Mighty el Armadillo y Sly la ardilla voladora, además de nuevos modos como el de repetición. Street Fighter 30th Anniversary Collection sale a la venta en mayo. Este recopilatorio de la exitosa franquicia de lucha de Capcom celebra el 30 aniversario de esta. La fecha de salida de este es el 29 de mayo y llegará a Nintendo Switch. Esta selección incluye un total de 12 juegos. Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact y Street Fighter 3 Third Strike. Cuatro de ellos con multijugador online duda un juego que los fans de esta franquicia no se pueden perder. IS-8 Lacrimosa of Dana confirma su fecha de lanzamiento. NIS nice America ha confirmado la fecha de salida oficial en Europa de IS-8 Lacrimosa of Dana, esperado juego de LOL para Nintendo Switch. Esta es el 29 de junio. En este RPG manejaremos a Adol, un joven que empezará a tener sueños en los que aparece Dana, una chica que le ayuda en su aventura desde otro mundo a través de estos sueños. Banjo y Kazooie podrían llegar a Super Smash Bros. Los personajes de Rare, que en su día fue propiedad de Nintendo y que ahora pertenece a Microsoft, pueden estar cerca del título de lucha. Phil Spencer, CEO de la compañía de la Xbox, ha contestado por medio de Twitter a una pregunta que decía lo siguiente... ¿Aún quieres que Banjo y Kazooie aparezcan en Super Smash Bros? A lo que Phil respondió con un claro y rotundo, sí. Así, la posibilidad de que estos dos personajes reaparezcan está abierta y depende exclusivamente de Nintendo. Si no, siempre tendremos a Yuka y a Lei. Resumen del Ninji Showcase La transmisión empezó con el anuncio de un remaster de Mark of the Ninja, que llegará a Switch de la mano de Clay Entertainment. Después se habló de Fantasy Strike, un título de lucha donde Sterling Games combina fantasía y artes marciales y que llegará en verano. También en verano llegará Just Shapes and Beasts, un juego en el que Berserk Studio apuesta por una aventura al ritmo de la música. Garage de Teeny Bay Games nos transportará un apocalipsis zombie con acción al más puro estilo Hotline Miami esta primavera. Requiem y Adult Swim Games le darán un nuevo sentido al billar con Pool Panic con 100 niveles con multijugador para hasta 4 personas. Bomb Chicken es precisamente eso, una gallina que se moverá por los escenarios dejando bombas. Esta plataforma de Nitron llega en verano. Esta primavera llega otro remaster, en esta ocasión de Lumins de Enance. También lo hará Rains Kings and Queens, recopilatorio de los dos populares juegos para smartphones. Se confirmó también la llegada a Switch del aclamado juego indie Lightfall de Bishop Games, también para primavera. Con esta aventura de plataformas visitaremos un bello y oscuro mundo. El RPG inspirado en el oeste, West of Loading, por Asymmetric, también llega a Switch en primavera, del mismo modo que P.O.W.D., el bello juego de puzles por Henchman and Goon. The Messenger, monito juego de plataformas 2D de estilo 16-bits, llega en verano. Al igual que Bad North, un título de entrega militar basado en los vikingos. Por último, el anuncio más destacado de la retransmisión fue el de The Banner Saga 3, The Vs. Evil, otro juego de estrategia RPG basado en los guerreros nórdicos y llegará en verano y también llegarán las dos primeras entregas más adelante. Si queréis ver todos estos juegos en acción, recordad que podéis ver el Nintendo Showcase en el canal de Nintendo o en el enlace que dejo en la descripción. Además, esta semana han salido a la venta Attack on Titan 2 y Castle of Hard para Switch y Detective Pikachu para 3DS. Y estas han sido las noticias de la semana. Agradecería mucho que dejarais un like, que os suscribierais, que le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Nos vemos la semana que viene.